Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar un riquísimo pan con harina de hot case. Este pan es muy fácil de preparar. Puede ser que todo, todo, todos los ingredientes lo, lo preparemos en una batidora o puede ser en licuadora. No hay ningún problema. Y bueno, miren, aquí ya tenemos nuestro molde, ya está previamente engrasado, ya le engrasamos con aceite. Y bueno, haciendo un recuerdo que creen que este, este pan me recuerda mucho cuando pues yo estaba en la secundaria. En la secundaria llevé eh, pues taller de varias cosas como artes plásticas, postura, danza, repostería y bueno, entre, entre tantas. Fueron esos tres años de, de bastantes cosas que tuvimos y me recuerda mucho con este delicioso pan de harina de hot case. Entonces, pues aquí estamos viendo los ingredientes y vamos, vamos a ver qué es lo que vamos a llevar. Bueno, miren, necesitamos una taza y media de leche. Una taza y media vamos a necesitar dos tazas de harina de hot cakes la harina de hot cakes aquí ya la tenemos preparada en su contenedor ya previamente ya la pasamos por la coladera ya está preparada nada más para la batidora necesitamos una taza también de azúcar el azúcar puede ser blanca, puede ser morena. Eh, la que ustedes gusten. Eh, se me pasaba un poquito. La harina siempre la vamos a cernir. Porque, pues, debe de ser así. En la coladera. Bueno. Estábamos aquí con el azúcar, ¿verdad? <ríe> Una taza de azúcar. <ríe> vamos a necesitar otro ingrediente. Como no, no podía faltar. Una cucharadita sopera de royal. Vamos a necesitar 5 huevos a temperatura ambiente. Siempre cuando vayamos a ocupar para un pan debemos de sacar todo una hora antes. No que esté, perdón, en el refrigerador. Entonces debe de ser previamente a temperatura. 5 huevos. Vamos a necesitar una taza de aceite, de aceite del que ustedes gusten, pero una taza. Otro ingrediente, un cuartito de mantequilla, pero yo aquí ya la metí por medio segundo en el microondas. Eh, hay que tener mucho cuidado cuando, cuando este, pues ahora sí que tenemos que. que eh, poner un ratito la mantequilla en el microondas porque si la dejamos un poquito más puede botar entonces con medio segundo solamente es para pues para tenerla así para derretir yo la dejé mmm, unos segundos medio minuto necesitamos un cuarto de mantequilla y entonces pues esos son todos los ingredientes este una taza y media de leche, dos tazas de harina de hot cake, una taza de azúcar, cinco huevos, una cucharadita sopera de royal, un cuartito de mantequilla y... Una tacita de aceite Entonces todo esto Lo vamos a poner en un contenedor No importa el orden Lo importante es poner todo eh, Que lleve su proceso bien, bien, bien Con la batidora Una vez que ya esté bien y ya tenemos preparada nuestra batidora Y una vez que ya tenemos la mezcla ya bien Bien En su punto La vamos Poner aquí en el contenedor. Ya lo tenemos previamente engrasado. Y este pan pase por 40 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. La equivalencia de 180 grados centígrados equivale a 350 grados fahrenheit dependiendo de donde estamos verdad entonces bueno eh, vamos a, a seguir vamos a hacer el proceso con, con la batidora vamos a incorporar todos los ingredientes y pues a disfrutar y a degustar este rico pastelito bueno es un pancito verdad entonces vamos a, a poner todos los ingredientes y Seguimos Bueno pues ya Acabamos de poner el azúcar en el, en el contenedor Y ahora previamente Le vamos a poner lo que es La cantidad de 5 huevos Para una vez Empezar el proceso De, de batidora Entonces aquí estamos Vamos a empezar Pero siempre pues acostumbro a poner lo que es el azúcar para que esponja bien el pan. Primero es el azúcar y el huevo. Y ya posteriormente anexamos los demás ingredientes. Entonces ahora vamos, vamos a anexar los demás ingredientes. Vamos a dejar por un momento la batidora. Y el orden de los ingredientes no importes como, como sea Lo importante es que lleve todo Entonces le vamos a anexar el royal Vamos a ponerle la mantequilla Una cucharada de royal Un cuartito de mantequilla Ahora vamos a ponerle lo que es una taza de aceite aceite es al gusto de ustedes el aceite que ustedes tengan en casa el que se acostumbra siempre del que ustedes gusten vamos a ponerle el aceite ahora vamos a ir incorporando poco a poco la harina de hot cakes aquí lo estamos incorporando del polvite poco a poquito, poco a poquito y terminamos, poco a poquito, entonces ahora por último vamos a incorporarle lo que es la leche para una vez empezar con el proceso de batido, de leche es una taza y media de leche, entonces continuamos, todos los ingredientes bien incorporados aquí en el contenedor que se haga bien la, la mezcla y ya para para decorarlo pues la decoración puede ser al gusto de ustedes, pueden ponerle chocolate, fresa, nuez niña lo que ustedes gusten e incluso también en la decoración del pan, bueno, le apagué tantito para, para que me escuchen un poquito. Eh, les comentaba la decoración por fuera, ¿verdad? Pero también pueden anexarle aquí mismo, pueden anexarle fruta como unas manzanas, pueden anexarle eh, limón rallado, pueden anexarle naranja, pueden anexarle manzana. Es al gusto. Y de la misma manera, ya cuando se emplate el pan... El adorno pues ya puede ser al gusto de ustedes con chocolate, con fresa, con, con, pues con lo que ustedes gusten. a continuar vamos a checar cómo vamos y posteriormente pues lo vamos a pasar al contenedor seguimos va muy bien bueno pues aquí ya tenemos toda la mezcla eh, la vamos a introducir en el contenedor eh, el horno se debe de precalentar 20 minutos antes la misma temperatura de cómo se va a hornear, que viene siendo a, a 180 grados o 350 grados Fahrenheit. Entonces, una vez que ya tenemos aquí toda nuestra mezcla en el contenedor, vamos a, a, a dejarlo reposar por 10 minutos, unos 10 minutos, y ya posteriormente lo llevamos al, al horno. Entonces, esa grasita es del aceite que, que se había este engrasado, pero ahorita la vamos a componer con la espátula. Y lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y por 40 minutos. Entonces, pues ya queda aquí lo que es este... Eh, toda la mezcla. Esto, esto no importa, este es el aceitito de de lo que fue para engrasar el molde esto no, no no pasa nada entonces bueno lo vamos a lo vamos a dejar aquí reposar por unos 10 minutos y ya lo vamos a llevar al horno bueno en un ratito más nos vemos vamos a dejar que se cosa este pancito y pues recuerden rico pancito con un cafecito pan casero con harina de hot case. Bueno, seguimos. Nos vemos en un ratito. Miren, ya quedó muy bien. Bueno, después emplatamos y presentamos. Seguimos. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro pancito con harina de hot case. Ya terminó tiempo de cocido y quedó muy muy bonito ya pasaron como 15 minutos lo estamos dejando enfriar y bueno pues vamos a emplatar en un segundito quedó muy bonito y muy esponjado muy muy muy sabroso bueno pues ahora vamos a decorar el pan eh, en este caso el día de hoy pues yo lo voy a decorar con un poquito de de piña en almíbar y le voy a poner un poquito de fresa en la parte de arriba, vamos a utilizar esta fresa, esta fresa la podemos encontrar en cualquier tienda de autoservicio, miren yo estoy ocupando esta y es muy sabrosa porque esta es la que ocupan para el chisque, entonces no, no es, tiene azúcar es libre de azúcar y <coughs> Pues vamos a ponerle un poquito de fresa, vamos a ponerle unas piñitas en al nada más para decorar y unas cerecitas. Entonces, bueno, pues damos por terminado nuestro, nuestro rico pancito, nuestra receta de hoy. Vamos a adornarlo y ahorita se los, se los muestro cómo quedó, pero aquí ya está la presentación, quedó. Miren, muy esponjadito, muy sabroso que quedó. Bueno, seguimos. Bueno, pues así quedó nuestro pan con harina de hot cake. Yo en esta ocasión solo lo decoré así, muy sencillo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Vamos a degustar de este rico pancito. Y ojalá y les haya gustado. Bueno, que tengan un maravilloso día y nos vemos en el siguiente video. Ale Loli Family Vlogs, gracias por suscribirse, gracias por ver nuestros videos y saludos a la distancia. Bueno, quiero aprovechar también para decirles desde Dayton, Ohio, para todo el mundo, sean felices por siempre. Hasta pronto amigos. Bueno, pues ahora vamos a, a partir nuestro delicioso pan Para mostrárselo está muy esponjadito Muy, muy esponjadito Vamos a hacer un ladito la, la piña Para poderlo partir Porque Este, nada más quiero hacerles la presentación Bueno, vamos a poner la, la piña a un ladito Miren, realmente quedó muy, muy esponjadito, muy delicioso, miren, miren qué hermoso, miren, miren, muy esponjadito, muy sabroso, vamos a ponerla aquí en el, en el plato, y bueno, pues así es como quedó nuestro pan, está muy esponjadito, muy delicioso. Y bueno, pues vamos a acompañarlo con un vasito de leche, un cafecito. Y miren, les muestro. Está muy, muy delicioso este pan. Está muy esponjadito, miren. miren. Quedó delicioso. Y entonces, pues, esta es la presentación de, de nuestro pan. Bueno, vamos a, vamos a decorarlo Así queda Vamos a partir otro pedacito Aquí andamos a, Tengo las manos limpias Vamos a acompañarla aquí Así. Aquí está el pan Vamos a ponerlo de este lado Y bueno con esta imagen Vamos por terminado Pero miren qué hermoso quedó Muy suavecito Muy amarillito Muy rico Y bueno con la decoración que le hice de, de fresa con piña Y una cerecita Entonces vamos a degustar Esta rica rebanada Que se antoja miren Está suavecito miren Muy muy bien que este bueno, pues aquí se ve cómo quedó. Entonces, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto. Desde Dayton, Ohio, para todo el mundo. Gracias a todos.